Sintiéndome atada a ti Sintiendo que amarte es eterno mm, Es profundo E inmenso Muero a diario Por vivir en ti Por anclar en ti Nunca he amado tan llenas de amor, tristeza e incomprensión hey, hey. Y seguirá igual, sí. igual tu silencio sal. ¡Gracias! Piensa en las noches. Hay alguien que te piensa. Que de cuando en cuando llora por las emociones mm, de tus recuerdos. Tu sonrisa. Solo vivir sin echarte de. Y seguida tu silenciosa sai, tu silenciosa, sai, tu silencio